¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Le salió, salió? Bien, bien, hostia. Bien, bien, un poco exagerado, como si yo digo oye güey. Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Catherine Boys. Bienvenidos a un nuevo videoblog. Aquí agarré muchísima energía. Hoy tenemos invitados a un nuevo blog de los extranjeros. Acá está John, acá está Money, acá está Gise. Y vamos a estar recorriendo y conociendo un poco de el Tlaquepaque. Ellos ya nos dijeron. Que quieren probar algo delicioso, yo también quiero algo delicioso. Y pues ustedes saben, se siempre que era algo. Te estaba cortando, lo siento. Hice siempre quiere algo delicioso, pero bueno, esto es la que paque y vamos a dar la vuelta a ver qué nos encontramos por allí. Bienvenidos a este video y aquí abajo en la cajilla de información le dejo los canales de mis amigos que ven directamente desde España. No es de cualquier lado, mm, no es de cualquier lado, así que vamos a ver qué pasa el día de hoy. Saludos. Saludos, vamos a comprar tecuinos, vamos a ahorita entramos a dar la vuelta en una galería que wow, o sea, desde afuera nos impresionó muchísimo porque tiene muchísimos muchísimos colores. Miren, o sea, entras aquí y quieres llevarte de todo, de verdad, artesanías eh, para regalar souvenirs o cosas para tener en tu hogar, algunos recuerdos, en verdad está bellísimo. Pero sole, pero sole. En, en España se conocen mucho las Catrinas, o sea, no. saben que. Bueno, ¿Y qué se conoce de México? Frida Kahlo, tal vez. Sí. ¿Mucho? Eh, sí, Chávez Vargas, sí. La varga, sí. Wow. sí, es lo que más. Sí, acá también. Mariachi, también. También. Claro. Y cuando se refieren al alcohol, ¿qué piensan en tequila o.? Sí, Mezcal, ah, mezcal, mezcal. Tequila. Tequila es lo famoso. Sí. Okay. Gente, acabamos de llegar al lugar de las nieves de garrafa, las tradicionales de aquí, de Tlaquepaque, donde le preguntaba a mis amigos si en España es tradicional o tienen nieves de garrafa. No, no. Lo más parecido a una nieve que tenemos es un granizado. Sí. ¿Qué es llamaba. un granizado? ¿Como un, es, raspado? un raspado? Sí, sí. exacto. Ah, o sea, ¿pero, pero sí el raspado, raspado, porque en Panamá el raspado es súper famoso y popular. Entonces, es lo mismo en España, ¿será? Sí, yo creo que sí, es como hielo muy, muy, muy picado, Ajá, exacto. hasta en base saborido. de que se acaba de pegar, así, y luego con juguitos de limón o distintos Ajá. sabores. Eso, eso, ya saben. España, granizado, Panamá, raspado, y aquí también raspado, pero hoy vamos a probar. Las nieves de garrafa que lo que entiendo es que se llaman así porque son hechas en, es, en este asunto. ¿Y se muéstralo? Garrafones, garrafones, ¿no? Ajá, en okay. esa garrafa. Entonces, está hecho a base de agua, frutas ah, no, pero... y todo. O sea, no lleva como leche, entonces por eso no va a ser cremosa, sino que va a ser muy refrescante. De hecho, la de Panamá es... es ¿Cómo se llama, Richard? El ah, raspado. No, lo otro raspado, también se llama en Panamá raspado, sí, ah, ok. pensé sí. que de distinto. Sí. De hecho, la nuestra es solo con agua, ¿eh? es sí, hielo, ¿cómo? hielo sí. y, y, y se lo ven, ah, okay, sí, pero sí, tú sí. llegas al lugar, te dan el hielo mm. y le eliges el sabor, exacto, sí, en Panamá también, somos hermanos, estamos sí. iguales, pero bueno, vamos ah, a probar leche, esas eh? no, acuérdate leche, que España ya. no, leche. ah, sí, ¿cuántos años estuvieron en Panamá? Uy, los como... españoles ah, ah 100 Yo? Digo yo De hecho es 100 En Panamá tenemos un lugar que se llama el casco viejo mm. O el casco antiguo Que era, era como la zona más colonizada por los españoles Es una belleza, los... es muy parecido Exacto, vas al casco viejo y te sientes en España ¿Sí? Así que cuando vengan a Panamá los dejamos ahí en el casco viejo En el casco viejo, Tú estabas aquí cuando sí. vinimos a grabarlo otra vez Sí, nada más yo estaba no... y los otros pues no vine y yo te lo mandé allá Sí Bueno, ahora traigo unos amigos españoles para que qué? quede como a la otra vez, ¿no? Sí, exacto, exacto. Ah, ok, ok, ya. Sí. Aquí tienen su alfombra roja, pasen adelante. <risa> pasa adelante, lisa, pasa adelante, yo. Bueno, gente, hemos llegado a las famosas nieves de garrafa. Aquí tienen distintos sabores. Igual mi amigo acá que ya nos conoce, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, súper. Bueno, oh, mis amigos vienen de España. Ah. Ellos son españoles. Sí. Entonces, <risa> quiero probar un poco de nieve a ver no, qué, sí. qué, qué, qué le podemos ofrecer. Sí. ¿Cuáles son los que les más recomiendo? O sea, los más tradicionales. Los más tradicionales son vainilla, ¿No es? Vanilla, nuez y... Mazapán, ¿no? Mazapán, elote, bueno yo probé la de lote y sí me supo elote, o sea, elote, elote, solo que en nieve. Sí, ¿es cierto? Sí. ¿Te gusta probar lo que ¿Te probar, mazapán? Mazapán, ok. Mazapán, el mazapán para nosotros es un dulce que tomamos siempre en Navidad. ¿En Navidad? ¿Sí? O sea que sí, ¿es el mazapán en España? Sí. Lo tomamos en Navidad, pero ¿Es como el rompope, romponcho o cómo? No, es un dulcecito así. Okay. Un pastel, ah, un vale. mazapán. No, no, Vamos puede? a ¿Ese es mazapán también? Si es ¿Sí quieres, no, okay. ok, yo voy a probar no, mazapán. Bueno, eh. Yo nunca he probado eso. ¿Te gustó? gustó? Muy bueno. Igual que el mazapán. ¿Sí? Será el mismo pazapán, digo yo. <risa> eso tiene nuez adentro. No. Este es cacahuete. Almendra, Ah, cacahuete. Cac ¿Perdón? Cacahuasca. Que es mani, pero no es, no es almendra. Maní, eso es. Okay, pan es Vamos. Vamos a ver a qué sabe el mazapán. Uh. Mm, está riquísimo. Se te fue por otro lado. Ah, es es que... bien triste que se está como por el camino viejo. Tengo ¿no? un problema con esta larga. Las cosas se desvieron aquí. Pero está buenísimo. Yo hubiera no atrevido. atrevido. Qué? ¿Sí? ¿Qué otro podríamos probar? Eh, crema de guayaba? guayaba. Muy buena, eh. Guayaba. Ay, ¿O ¿O barrisos? Barrisos. Sí, claro. Mm -hmm. Hemos probado el jugo puede ser. También le hay en jugo, ¿no? Sí. Jugo ¿Puedo? de guayaba. Sí. A ver qué tal le sabe. Y es un tortolito. Mira cómo se comen ahí. ¡Qué ganan, lindo. ¿sí? No, muy Ay, rico, muy, eh. Y refrescante. Sí, eh. refrescante. Muy bueno, eh. Se parece un poco al melocotón? ¿Eso ¿Eh? es el de la guayaba, pero no, este guayaba. Es Carolina. Carolina. A ver, dale, dale, en este momento estoy muy nerviosa porque voy a probar algo que nunca he probado antes, jamás pensé nunca creía. <risa> ¿Qué tal? Mm. Mm. ¿Tú comes guayaba en fruta? Me encanta la guayaba, es como guayaba así como con crema, muy rica. Es, o sea, es eso de no es nieve. Es nieve de garrafa. Mm. Bueno, no lo entiendo. Es no la misma nieve y... ¿Y ya nieve de garrafa. de garrafa? Sí. Señores, Pero acabo de caer agua, en un problema aquí. con agua? No. La nieve de garrafa es nieve de garrafa y la nieve de crema es la que viene de conito. Ah, ok. Ah, okay. okay. Como, como helado, claro. ¿no? He? O, ¿O no es ¿Hilado? helado? No es no, helado, es nieve. Señores, yo me voy no <risa> entiendo nada. Yo acabo de dar una explicación sobre la nieve. Mi explicación valió... Porque no sirvió de nada, ok. Y ahora estoy más enredada, no entiendo. Déjeme bueno. decirle que no había probado una nieve tan rica que esta de guayaba con crema. O sea, vamos a probarla. Deliciosa. queso es de Filadelfia, ¿eh? Muy es queso de Filadelfia. Este. ¿Cómo así? ¿Este es la Es Es, de ¿Es queso de este? gracias ¿Quieres que te dé la de guayaba? Oh gosh. ¿Esa es la de guayaba o de queso ¿De no, Queso, ¿no? <risa> so? Ok. A ver, amigos, ¿de dónde? Sí. ¿De hecho? no. Parece que estás comiendo queso Filadelfia, que sí, lo has sí, metido sí. en el refrigerador no, no, toda la, la vi noche. Vi Igual, riquísimo, ah, muy cremoso, mm, ¿eh? Qué bueno. ¿En serio? Más dulce. ¿Mm? Sí, un pero tantito buenísimo. más dulce, pero muy rico. O sea, más dulce que el queso, ¿no? Que el queso, claro. Sí, porque es salado, ¿no? Un poco. Sí, con su toquecito sí. salado. Este tiene el revés, toquecito dulce. Sí, sí. ¿Sí? ¿No le gustó? Sí, buenísimo. Sí, sí. sí, sí. <ríe> sí, sí. Hostia, tío. <ríe> <ríe> <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal le salió? Le salió <risa> un poco exagerado, como si yo digo, oye, wey, güey pues, un, <risa> un poquito, ¿no? Seguro te gusta. ¿Este qué? Ah, okay. sí, sí, me encantó. Tío, tío, tío. A ver, amigos, cuéntenme, ¿le sabe eh, al café probé. o no? Prueben, a ver. ¿Ustedes han probado el tiramisú? Sí, aparece sí. mucho, sí, eh? está divino. Está ¿Te gustó? Sí. Mirami, es uno de mis postres favoritos. Sí. mío! ¡Estos dos sí, es son mejores! Mala. Pero no. bien, pero Ellos bien son cositos, mejores amigos. Sí. Que un esté un... bien esponjoso, con es su liquidito. Ay, señores. Se no, Esos son, son los amantes de la comida. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo bueno ¿cómo vamos a ver la Mmm, ¡Qué rico. ¡Qué bueno está ahí. Sabe muy suave. ¿eh? Mm. Por ejemplo, el de café sabía un poquito más, más potente, sí. pero este sabe muy más suavecito. Mm, ¡Qué sí. Sí. Super. refrescante al final! Sí. sí, porque por ejemplo un helado que es muy potente, al final lo que te acabas dando sed. Sí. ¿esto, no? Esto no. Te refresca Esto más te que todo. No. Sí. Súper. Una evaluación del 1 al 10. ¿Qué tal las nieves de garrafa en México? 10, yes, diría muy yes. yes. bueno, okay. 10. Y nada, se queda por debajo de 10. Muy bien. <risa> de de <risa> momento, todo lo que hemos probado, increíble. Todos los sabores. Si tuviera que quedarme con uno, con el de café, Con ¡El de café! café. ¡Dame sus cinco! <risa> <risa> Al final, elegí este, que es full de limón. No sé, porque decidí que necesitaba refrescarme. Así que creo que el limón es una muy buena jugada para este calorcito sabroso de Tlaquepaque. Esto en Panamá sería como un raspado de limón, o sea, el hielo, luego le echas el juguito de limón Así como en España también, sería raspado en Panamá Bueno mis amores, hasta aquí el videoblog de hoy Miren, aquí todo el mundo está cansado, reposando, todo lo que comieron, ¿verdad? Acabamos de probar nieves de garrafa, la verdad una delicia, en serio que sí Yo espero que nuestros amigos españoles se vayan complacidos y bueno, muchísimas gracias por estar en este capítulo de los extranjeros aquí en México. Y bueno, aquí abajo les voy a dejar sus canales, la familia Sin H. Que vinieron directamente desde España, también el canal de Gise para que chequen los videos que ellos subieron. Y bueno, yo soy Catherine Boyce. Sigan a mi cuenta de Instagram, que ahí subo contenido todo el tiempo y seguimos recorriendo México. Recuerden que la idea de pasear por los 32 estados con diferentes extranjeros es poder mostrarles a todos ustedes nuestra experiencia. Así que bueno, nos vemos mañana en un nuevo video.